Bienvenidos a mi canal Creaciones Betina. No hay momento más feliz para una pareja que festejar su aniversario. Por eso hoy les enseñaré a hacer esta caja sorpresa o tarjeta aniversario para que la regales a tu novio, novia, esposo o esposa en su aniversario. Recuerda que la puedes personalizar para cualquier ocasión. Espero les guste. Ahora vámonos con la lista de materiales y el paso a paso. Vas a cortar un cuadro de cartón duple de 31 centímetros de ancho por 31 centímetros de largo y vas a medir en sus cuatro lados 8 centímetros. Estos extremos los vas a cortar. Luego vas a repasar las líneas con una regla y con la ayuda de una tijera o un lapicero sin tinta para luego poder doblar más fácil. Con silicona líquida, en estas partes aplica silicona y aromas la base. Nos quedaría así vas a trazar 15.5 centímetros, trazas una línea, de nuevo trazas 15.5 centímetros, trazas una línea y vas a dividir así, 15 centímetros, trazas la línea, 8 centímetros, trazas la línea, 15.5 centímetros, trazas la línea, 15.5 centímetros, trazas la línea y esta te queda de 15.5 centímetros. Vas a tomar la cajita o la base y vas a aplicarle silicona líquida para pegarla en esta parte. esta parte la vamos a doblar y vamos a doblar hacia adentro hacemos lo mismo con este lado doblamos y doblamos hacia adentro vamos a aplicar silicona líquida aplicamos buena silicona líquida para poder pegar bien ya teniendo estas dos partes pegadas vamos a hacer lo mismo con esta parte aplicamos silicona y pegamos Ahora vamos a doblar las líneas que repasamos o que trazamos y vamos a doblar así. Corto un cuadro de papel decorativo del color que desee de 15.5 por 15.5 que sería para pegar acá. Aplicamos silicona líquida. Y pegamos. vamos a abrir la tarjeta y vas a cortar un rectángulo de 9 por 15.5 centímetros que sería para pegar acá, vas a doblar aplicamos la silicona líquida y pega a partir del quiebre es decir por donde doblaste el papel en el extremo de la cartulina esta parte vamos a aplicar acá silicona líquida y doblamos doblamos de nuevo vamos a hacer bien el quiebre acá en esta parte y estos lados o estas puntas, las vamos a redondear ahora vas a tomar cierre de velcro y vamos a pegar así acá en esta parte y en esta para poder cerrar ahora vamos a abrir de nuevo para decorar esta parte vamos a utilizar una foto de 30 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo que vamos a pegar acá y en esta parte vas a cortar una tira de 13 centímetros de ancho por el largo de la cartulina en papel decorativo el color que desees vamos a escribir la palabra aniversario y vamos a recortar sería para ubicar la frase en toda la tarjeta y en esta parte Inferior con marcadores vas a copiar un mensaje. Nos quedaría así: la palabra feliz aniversario. Yo la pegué en papel verde y acá recorté unos corazones y dibujé corazoncitos con marcador negro. Igual con marcador negro delineé la palabra feliz aniversario. Igual los corazones. En esta parte, como les dije, van a escribir el mensaje que más les guste. Vamos a decorar, vamos a hacer punticos, estrellitas, la decoración es opcional, nos quedaría así. Ahora vamos a doblar así, hacia adentro, y volvemos a copiar otra frase acá, la que desees. En este caso, soy tan feliz a tu lado. En los extremos vamos a hacer rayitas o punticos. Y alineamos los corazones. Hacemos lo mismo en esta parte. Doblamos de nuevo. En estos dos lados también escribir mensajes o frases. Y vamos a doblar. Cerramos acá. Y esta parte vamos a escribir una frase o un mensaje, lo que deseen. En este caso, para ti... con todo mi amor hacemos corazoncitos vamos a utilizar de nuevo velcro nos quedaría así, acá que copiamos mi amor mi vida, tanto tiempo juntos pero llena de felicidad abrimos, soy tan feliz a tu lado y el mensaje que habíamos escrito antes volvemos a cerrar ya acá en esta parte vamos a colocar papel seda y lo que quieras regalarle a esta persona en este caso dulces y chocolates y una cerveza enlatada doblamos deben de fijarse que quede bien pegado el cierre para que al cerrar les quede bien pegado Para decorar esta parte superior vas a hacer un moño con un metro y medio de cinta papel. Nos quedaría así. Bueno esto ha sido todo por hoy, como siempre espero que les haya gustado y si es así regálame un like. Compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos, hasta la próxima.